Habilitar la sombra del puntero del ratón es muy fácil. Botón derecho ratón en inicio. Entramos a Configuración. Dispositivos. Mouse. Configuración adicional del mouse. Punteros. Marcamos la casilla, Habilitar sombra del puntero. Aplicar y aceptar.